a todos, bienvenidos al canal Video número 134 El Alame Salimos con es, nuestro t 34 Con un BR de 6.3 Y en esta ocasión, como siempre Con las tres zonitas por conquistar Si salgo desde el norte Me tiro a toda pastilla Hacia la zona C aunque el T-34 no sea un tanque relativamente rápido. Esta zona C es más asequible para la mayoría de los tanques partiendo desde este sitio. El otro Spawn que pilla más cerca justo ahí en E-7. Pues les pilla cuesta arriba. Muy pocos tanques pueden llegar. A la misma velocidad que nosotros hace. Incluso este siendo más lento. Bueno, pero los hay que son rápidos, ¿eh? Vistacillo por aquí. A ver. Muy pocos. Tan rápidos, pero los hay. Hemos tomado a bien ese antiaéreo. Nosotros vamos a por la zona C. Venga, rapidito. No te atasques, el enemigo está capturando B. Mal rollo. Vamos rápido. Estamos aquí. A cubrirse. Aquí tirando un mito. Y a cubrirnos con la roca. Más compis aquí. Venga, este cazacarro carros americano. Listo, capturada, nos largamos Corre, corre Más un hito para cubrirnos las espaldas Por ahí abajo, pasando Ese acueducto, ese puentecillo Por ahí abajo ya pueden estar algunos acechando Vamos a la parte alta Antes de que alguno alguno Por aquí se le ocurra aparecer. que es lo más normal O incluso desde de la Anti-aéreo No, cazacarros muy bien, hemos tomado iniciativa. Estamos aquí en el sitito. A esconderse, hubo. Uh, ahí había bacalao. Oh, mi compi ha caído. ¿Qué significa? Tenemos compañía. Pues aquí nos vamos a esconder. La pena es que no es todo sombra, pero bueno, aquí es un buen sitio para esconderte y esperar. Tanque pesado. Paramos motorcito. Sí, sí estoy de acuerdo. Bombitas. Qué pesado Siguen marcándolo Pues está a punto de aparecer No muy lejos Hay He un avión Pero parece que se oye algo más A ver Yo, se oye algo. Si dejan de pasar los aviones. Un último esfuerzo. La victoria será nuestra. Hombre. Eso se oía. Ahí está el colega. Venga, tanque alemán. Al loro. Este tiro no lo podemos fallar. Bien, ahí en la torreta, toda la munición. El buen sitio este, es buen sitio. Y con picayo aquí, a ver. Pues cuidado. Por aquí había una marca. Ahí, por ahí, por ahí está. Tanque medio. me voy pues vamos a ir a la loma esa alta antes de que suban más se está ocupado, se está más allá abajo no le echamos un cable tirando bombitas y vamos a, a dominar desde aquí arriba, vamos a esta parte alta que aquí es un buen sitio para que todos los que vayan subiendo los vayan viendo bien ¿Qué es esto Mm. Oh. Joder, puto milagro. Si ha caído cerca, llegas un petardo gordo y me revienta. Venga, reparando rápido. A ver si alguno aparece. Justo me va a pillar de lateral. Cazacarros. La zona C Desde aquí no me ve. Mm, mm, mm. Reparados, vámonos. Venga, bonito, sube en primera. Muy bien, muy bien, muy bien. Este es el sitio. A ver, a ver. Hombre, ahí tenemos a otro colega. ¿Qué es? ¿Qué es? Vale. Ahí está, otro Tiger. Vamos a salir los Tigers. Venga, sube un poquillo ahí. 300, está bien. Ay. A lo mejor era incluso estar el mismo. No lo sé. Bueno, es igual. Es buen sitio. Incluso hay gente que logra subirse ahí arriba. Ahí en plan camperito. Ese cazacarro sigue ahí en la zona C. Están tomando C. parece que ahora no por si las fly mejor el tío ha pisado y después se ha largado no es la primera vez que lo hacen no, parece ser que no era un cazacarros este compi está aquí este M50 Tomándose. Carro, vamos sitio. Es el Sturm. Sturm. Este nuevo vehículo rarillo que parece un escarabajo. Bueno, dos capturillas. Nos largamos. Esta partida va bastante bien. Está controladilla. a bajar por aquí, porque al final es que me planto, me planto en mi propio respawn. Venga, pajaritos, suelen apostarse por ahí arriba. Mm, ese había un paso de largo. Sí, era un avión. Wow, esta partida está siendo un paseillo. Cállate, cállate. No vaya a ser que ahora aparezca un pollo por aquí. Y nos reviente. Esto se va a acabar. Madre mía. Qué espectáculo. Maravilloso. Bueno. Partidita. Rápida y fácil. Ahí está. Misión cumplida. Quinto en el equipo. Dos zonas capturadas. Sus objetivos terrestres destruidos. Vamos a ver, Gaijin. Tíralo un buen like al vídeo si te gustan mis partidas. Y recuerda: abajo enlaces. Discord, Facebook e Instagram del Escuadrón. Y vamos a ver qué nos depara Gaijin. Mm -mm dos críticos, dos impactos, dos zonas capturadas, 82% atida, muy bien. Y investigando el BTRZD de a uno que salió hace mucho. Pues nada, recuerda abajo te dejo en los comentarios, el enlace del de escuadrón Ibis tanto en Facebook, Instagram como en Discord y toma te dejo mi enlace de TikTok. Ahí subo normalmente mis intros. Esto ha sido todo desde el Caname, espero que os haya gustado la partida, quizá un buen like si es que ha sido así y nos vemos en un próximo. Chao, chao.